Las opciones se me acaban como gotas de agua. La corona por los niños son mejor la nana Los chicos frescos se hacían en Guadalajara. Bendiciones importunas para tener las cosas claras. Me gusta más lo oscuro, también las cosas raras. Son los siete pasos hasta pa que logres lo que tramas. Voy directo al grano, yo no me ando entre de las ramas. Como si nada, pisando entre las ramas Cuida a quien confías. Cuida quien le llamas, cuida quien escupa esta maldita llamarada No cualquiera se le quiere camarada. Acá nadie se mete, la puerta está cerrada. Encontré la contraseña para sacar la millonada. Solo lo mejor, si no no quiero nada. Encontré la contraseña para sacar la millonada. Solo lo mejor, si no no quiero nada. ¿Qué Haciendo rap de culto, música para adultos, cultivando al inculto A veces con caricias, a veces con insultos Y hasta los más gigantes, los vuelvo diminutos En tan solo un instante, en tan solo un minuto Me canso de esperarte, vivo en eterno luto Falta pulir mis artes, soy un diamante en bruto El pánico en la calle, el desastre absoluto Detrás de la misión, letras de bendición De más en más le doy como en repetición, como por tradición El instinto de león, abre los ojos, ten cuidado de la perdición No yo, no bro, me lo voy a permitir Tengo un sueño, yo lo voy a conseguir Por los míos, para salirnos de aquí, para ponerlos en donde merecen que no vuelvan más a sufrir hey, hey.